Así es, segundo paro de 72 horas que han montado las propias autoridades. Hemos retirado esto porque han sido ellos los que, los, quienes han quedado mal. ...pues no reen los compromisos que hicimos el Santo Domingo... Eh, ...en el día de ayer, en virtud de, de, de las inundaciones... ...que hubo en San Francisco de Macorís... ...que afectó eh, fuertemente el recinto de San Francisco de Macorís... ...nosotros hemos decidido que el personal... ...pues se mantenga limpiando las áreas... ...porque la lucha no es en contra del recinto... ...y de los estudiantes, sino en contra... Eh, ...la lucha es para que las autoridades... puedan atender a nuestro llamado... ...en tal sentido, nosotros le hemos dicho a los empleados... ...que eh, comencemos a organizar la casa... Y entonces a partir de las 12 y media inician, estarán todas las áreas paralizadas, cerradas, caja, biblioteca, comedor, todas las áreas estarán paralizadas. Hasta, lógicamente, que las autoridades, pues, eh, atiendan nuestro llamado. Así es, segundo paro.